Ladies and gentlemen, let's get ready for the Rumble In the Republic's eye, the former richest man in the world, Mr. Donald Trump! quiet. A lot of times. A lot of times. En esta esquina el rojillo, el que fue presidente de esta madre, que no sé si es Ciudad de México o Distrito Federal. El que también anduvo haciendo mamadas en Tabasco. Nuestra señoría, el peje. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. A México, en ríe, en Mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. me, Cuesta 7,500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. Estas expresiones de esta retórica estridente. Seguir construyendo puentes de entendimiento en un marco de absoluto respeto mutuo.